Que me dé una mano con lo que es el chat Te leo. Dale. Dale, bueno Dale. Vamos a crear un, un, un nuevo proyecto ¿sí? De eh, Windows Forms ¿sí? Que lo vamos a llamar eh, Lo vamos a llamar Contador palabras el proyector lo voy a llamar Vista. Bueno, lo primero es la parte linda, o la parte sencilla en realidad, que es crear el formulario. ¿Sí? Vamos a dejar acá. Bueno. Lo primero, el formulario es sencillo, sí, eh, eh, tiene un Rich textbox, que es un textbox, pero eh, con más espacio, sí, algo así, era, vamos a arreglarlo. Eh, si uno ve la imagen está como pegado, así, y debajo tiene un botón, Calcular, ¿no? Eh, este botón tiene un texto que es calcular. Yo no sé si ahí es muy chico, ¿no? Pero igual se entiende. Al menos sí, sí, sí, sí, se sí, ve, se sí. ve. Entonces, le vamos a dar un nombre al botón, no lo vamos a dejar como estaba en botón 1, ¿no? Le vamos a poner btn calcular. ¿Sí? Lo mismo al textbox, rtxt, contador palabras, le voy a poner. ¿Sí? Y al form, esto lo voy a guardar, creo que la clave es guardar primero y después hacer el, el, el rename. Al form le voy a poner frm, eh, contador palabras, le voy a decir que sí. Voy a volver a guardar. Todo bien, todo en orden, perfecto. Vuelvo al, eh, a las propiedades y lo, lo último que me falta es cambiarle el título. Fíjense que dice contador de palabras. Bien. Vamos a ver cómo queda. Bien, ahí está. Sí, esto tiene un pequeño problema que si yo lo agrando, queda raro. Lo mismo si lo achico, si lo maximizo. ¿Cómo arreglamos esto en Windows Forms? Muy fácil. Me paro sobre el control. Me paro sobre el, sobre el control. Y hay una propiedad que se llama Anchor. Sí, Anchor. Que lo que hace es permitir que el control se aferre a una o más, a uno o más lados del formulario y que cuando el formulario cambie de tamaño, el control mantenga la misma distancia que tenía con ese, eh, con ese lado del formulario. Entonces, por defecto vienen top left, o sea que arriba y a la izquierda se aferran, ¿sí? Yo quiero que este rich Textbox se aferre a los cuatro lados, para que cuando se maximice crezca hacia los cuatro lados y que el calcular, el botón calcular, en vez de top left, arriba izquierda, sea abajo derecha, que es donde está posicionado. Vamos a ver cómo se comporta ahora. ¿Dónde me quedo? Acá. A ver, ahí va. Sí, maximizo. Perfecto. ¿Ven? Se ajusta a cómo voy trabajando con la pantalla. Bien. Un detalle más para que sepan un poquito más de Windows Forms. Y así todas las clases les vamos dando algún tip. Propiedad Anchor. No se olviden. Que es como si pusieran un ancla en, en las paredes del formulario. Bien, lo siguiente es, dice que cuando hagamos clic en el botón calcular, tiene que hacer un análisis sobre las palabras que ingresamos en el rich Textbox. ¿no? Acá vamos a ir ingresando palabras separadas por espacios. ¿sí? No nos vamos a complicar demasiado. Vamos a asumir que el usuario escribió bien y va poniendo, eh, un espacio entre cada palabra y no más que eso. Igual se podría arreglar, pero no lo quiero hacer muy largo, ¿sí? Entonces, el evento clic del calcular, ya saben, o desde el rayito o opción 2, doble clic por defecto me crea el manejador del evento clic ¿sí? Al menos para los botones. Entonces, lo primero que vamos a necesitar, ¿sí? es crear nuestro diccionario que es el contador de palabras. ¿Sí? Entonces, primero necesito el texto, ¿no? Y, que ingresan es de eh, el text TextBox. Entonces, para eso, rtx, contador palabras, que es el nombre que le puse a mi control eh, del TextBox, punto text, de nuevo, la propiedad text, guarda el contenido en texto de cualquier control. Y lo guardo en una variable de tipo string, ¿sí? Ahora necesito ese texto, que es un párrafo, separarlo en distintas palabras. Ya les dije, el criterio que vamos a usar es, cuando hay un espacio, palabra nueva. Entonces, yo, nosotros ya les habíamos mostrado, ¿está muy chico no? ¿Estamos bien ahí? Sí, estamos bien. Yo lo veo bien, por lo menos. Bien. Que los strings tienen un método split, ¿sí? Que lo que hace es separar el string en X número de substring o subcadenas basado ¿sí? en el separador, en el carácter separador que le demos, ¿sí? Entonces, el carácter separador, en este caso, va a ser un carácter vacío y entonces, cada vez que encuentre el split un, un carácter vacío en el texto, separa una palabra, ¿sí? Y lo que devuelve el método sprint, eh, split es un array de strings, ¿sí? Por eso lo guardo en un tipo de variable array de strings. Bien, lo siguiente que dice es que usemos un diccionario y que si la palabra no está guardada en el diccionario, la agreguemos. Vamos a hacer eso. Vamos a recorrer palabras, palabra, palabra, min palabras, sí. Ah, me falta el diccionario, ¿no? Vamos a declarar el diccionario, es string, int, string, la clave, int, el valor, la clave va a ser la palabra y el valor, la cantidad de repeticiones, ¿Sí? Entonces, a este le voy a poner contador palabras igual a New Dictionary. Y ahora sí, si el contador de palabras no contiene, perdón, eh, sí, no contiene. Contains key. No contiene la clave, es decir, la palabra. Estoy analizando. Lo que voy a hacer es agregar esa palabra al diccionario. Como les mostró Esteban, método add, la clave es la palabra y el contador, lo vamos a inicializar, el valor, que es la cantidad de repeticiones, y empieza en 1, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si sí contiene la clave? Bueno... Entonces, no voy a agregar la palabra porque además es clave y no se puede repetir, sino que voy a incrementar el valor, el contador de repeticiones, ¿sí? Entonces, contador palabras, perdón, eh, sí, contador palabras, como la clave es la palabra, la puedo usar como índice, más, más, listo, más, más, va a agarrar el valor y lo va a incrementar en uno. A mí no me gusta esto de ir por el negativo, así que lo voy a dar vuelta, ¿sí? Si contiene la clave, incremento. Si no la contiene, agrego la palabra, ¿sí? ¿Ahora? ¿Cómo vamos? ¿Qué dicen por el chat? Mm, por ahora nada más. Bueno. ¿Estarán ahí? Bien. Sí. Voy a, voy a sacar esto del... Mauri, sí. puedes explicar de nuevo el if? Sí. ¿Qué es lo que haces? Yo recorro el array de palabras y me fijo. Si el diccionario contiene la clave palabra, es decir, la palabra que estoy analizando del array, Incremento su valor, es decir, el contador de repeticiones, en 1. ¿sí? Si la palabra ya estaba y había aparecido una sola vez, bueno, el contador, el valor del diccionario para esa palabra va a pasar a ser 2. Si no sé, ya había aparecido tres veces, el valor es 3. Bueno, si vuelve a aparecer, la incremento y digo, bueno, ya apareció cuatro veces. Entonces hago contador palabras, que es mi diccionario accedo con el índice por la clave, como la clave es la palabra, uso ese texto, ese string, y esto me devuelve el entero que guarda en el valor. Y ese entero lo incremento en uno y le digo, bueno, se repitió una vez más. ¿Me siguen? Ahí está más claro, Gonza. ¿Se entiende lo que hace con, con el incremento ese? Eh, claro, a ver, yo lo, bien, lo entiendo ahora, pero... La, la verdad que lo veo y mucho no entiendo el, cómo es que incrementa ese contador o Bien, sea este valor en... con vamos el a solamente con el más más vamos a hacerlo paso a paso Si sí, no nos vamos a cerrar ningún paso yo acá estoy guardando el valor sí esté en este índice a ese valor lo voy a incrementar en uno lo voy a volver a guardar en ese índice. Ahora sí. Esto es lo mismo que hacer el más más. Ah, ahora sí, claro, claro. O sea, es como que lo veía así. Así con el más más. Y es como digo, ¿cómo ingresa al, al valor? Sin poner, no sé, ponerle punto o algo. Pero sí, sí, sí, ahora, ahora va mucho mejor. In ingreso al valor con el indexador, justamente. Claro, y aparte el hecho de verlo así sin, no sé, sin números y con lo que es un string o lo que es palabra, es como que me... también me, me, me, okay, me hace Bueno, vamos, vamos a devaguearlo, así, así lo seguimos todos. ¿sí? Le voy a ingresar acá, no sé, hola, dos, chau, hola. Entonces esto nos debería decir que La primera vez, hola, lo agrego. 2 no está en el diccionario, lo agrego. Chau, no está en el diccionario, lo agrego. Hola, está en el diccionario, incremento en uno, me quedan dos. ¿Sí? Vamos a ver. Acá tengo palabras, que es mi array, ¿sí? Que tiene hola, 2 chau, hola. ¿Sí? Es todas las palabras que ingresé separadas a donde había un espacio. Y tengo mi contador de palabras que está vacío, ¿sí? ¿Ven? Está vacío. Entonces, vamos a ir recorriendo. F10. Contador palabra, está vacío. ¿Contiene? Hola. Palabra es hola. No. Bueno, else. Entonces, agrego palabra a mi diccionario con el valor en 1. Ahora tenemos uno más acá en contador palabras. ¿Sí? Tenemos. Uh, no tendría que haber hecho eso. Eh, bueno, ahora bueno, no me acuerdo cómo eliminar esto. No importa. Quedó ahí en uno. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se eliminaba? Si no quería más uno de estos. Ah, sí. Ahí está. Ahí va. Tenemos una palabra que es hola, ¿sí? Y que su valor es 1, ¿sí? Seguimos. Iteramos a la próxima palabra que es 2, ¿sí? 2. ¿Está en el diccionario? No, la agrego. Listo, contador 2. Tenemos otra nueva palabra. Siguiente palabra. Chau. ¿Está en el diccionario? No, la agrego. Tenemos tres palabras en el diccionario. Siguiente palabra. Hola. Pero hola sí estaba en el diccionario. O sea, que contains key me va a devolver true, ¿sí? Va a entrar acá y va a buscar en el diccionario el valor que tenga la clave hola. Me va a guardar el valor ese que es 1, que era el que estoy agregando por defecto acá abajo, ¿sí? A ese valor lo voy a incrementar en 1, me queda 2 y lo voy a volver a guardar en, el, en, el mismo, en la misma clave, ¿sí? Que es hola. Entonces, donde estaba hola, eh, clave hola, valor 1, va a pasar a estar clave hola, valor 2. Fíjense acá arriba, ahí cambió, ¿sí? Entonces, ahora sé que la palabra hola se repitió dos veces y el resto solo una vez. Ahora sí. Ah, ahora sí, profe. Bueno. Perfecto. Gracias. Buenísimo. Y ese es todo el uso que le vamos a dar al diccionario, ¿sí? Yo me voy a llevar esto a un método privado. ¿Cómo hago eso? Lo declaro acá abajo. Private me va a devolver este diccionario. Obtener contador palabras, Lo voy a poner todo esto me lo voy a llevar todo, me lo voy a llevar a mi método privado. ¿Sí? ¿Y ¿Qué retorna esto? El contador de palabras. ¿Sí? Es lo mismo que estaba haciendo acá, pero lo estoy modularizando en otro método. ¿Sí? Esto me va a devolver el diccionario, que se va a llamar contador de palabras, igual que acá. ¿qué más nos pide? Nos pide ordenar todo esto del que más se repitió al que menos se repitió. ¿Sí? Bien. ¿Cómo hago eso? Bueno, primero les había dicho los diccionarios no están hechos para ordenarse. Son muy buenos para esto que acabamos de hacer. Me fijo si contiene la clave, hago algo con el valor. Bien. Entonces, mi propuesta para ordenarlos, de nuevo. Hay 10,000 formas de resolver esto. Esta es mi propuesta, no es ni la mejor ni la peor. Eh, voy a crear una lista de key value pairs, ¿sí? Recuerden que el diccionario, cada elemento, es un par clave valor. Entonces, yo voy a transformar ese diccionario de pares clave valor en una lista de pares clave valor para poder ordenarlo. Le voy a poner eh, podio, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cómo transformo el diccionario en una lista? Bueno, instancia del diccionario punto, list, ¿sí? Y el toList me transforma ese diccionario en una lista de pares clave-valor. Y ahora, Voy a usar el método sort de las listas que no lo llegamos a ver. Pero, bueno, igual ustedes saben ordenar, lo vieron en primero. Yo les voy a mostrar una forma más sencilla, que es con el método sort. El método sort eh, lo que hace es ordenar una lista por, o un criterio por defecto o un criterio que le pasemos nosotros. ¿Cómo hacemos para pasarle al sort un criterio? Bueno, hay que declarar un método, voy a declarar un método, que devuelva un entero y que reciba dos elementos del tipo que contiene la lista. En este caso, la lista contiene key value pair string int. Entonces, va a recibir dos elementos de ese tipo. Comparar. Eh, comparar cantidad de repeticiones. Y va a recibir dos elementos key value pair string Le voy a poner primer elemento. Segundo elemento. ¿Sí? ¿Qué tiene que devolver este método de comparación? Sé que en primero hicieron algo así, que les devolvía un positivo. Eh, o un negativo, o cero. Cero si son iguales, y tengo acá mi machete porque nunca me acuerdo. Eh, negativo si el primer elemento es menor que el segundo y positivo si el primer elemento es más grande que el segundo. Esto si queremos ordenar de forma ascendente. ¿Sí? Si queremos ordenar de forma descendente, es al revés. Vamos a ver cómo hacemos eso, ¿sí? Hay una forma larga de hacer lo que es y. El primer elemento, punto value, es menor al segundo elemento, punto value, retorno menos 1. Si sí. sí, al revés, el primer elemento eh, es mayor al segundo, retorno 1. O positivo, me importa, no tiene que ser menos uno Tiene que ser un negativo o un positivo. Y si no, retorno cero Ahora, como acá estamos trabajando con números, hay una forma más sencilla de hacer esto, que es restar el, el, al primer elemento el segundo, ¿sí? Entonces, me ahorro todo esto y simplemente hago así. Esto me va a dar un negativo si el segundo elemento es más grande que el primero. Y un positivo si el segundo es más chico. Y si son iguales me va a dar cero. O sea que ahí estaría ordenando de forma ascendente, que no es lo que queremos, pero vamos a probarlo. ¿Sí? Vamos a hacer un for each. Eh... Antes vamos a hacer un método mostrar podio. Sí, acá, así ya también separamos eso, que sea eh, es un void y lo que va a hacer es recorrer esta lista, ir mostrando los pares eh, el podio, digamos, que en este caso todavía no lo vamos a ordenar, no vamos a hacer nada. Acuérdense hice lista.sort, le pasé el comparador que está ordenando de forma ascendente y vamos a mostrar el podio. Voy a hacer un for each, ¿sí? Para cada eh, key value pair, para cada par. par, acá me sobró un, para cada par en el podio, ¿Sí? Voy a mostrar, voy a un string builder, voy a agregarle el string builder. Voy a ir armando el podio, ¿no? Y después voy a mostrar ese string builder en el message box como pide el ejercicio. Recuerden, message box.show, método estático, y acá le paso stream builder. .text, que es el texto del podio que voy a armar ahora, eh, .toString, perdón. Y como título le pongo eh, podio. Listo. ¿Cómo armo esto? line Y acá meto string interpolado. Y pongo eh, palabra que va a ser la clave del par, par.key, cantidad, par.value. ¿Sí? Como lo ordené ascendente, debería ir de la menos, de la que apareció menos a la que apareció más. Estoy viendo si me falta algo. Entonces, acá. Lo primero que va a hacer es armarme el diccionario con las palabras y la cantidad de repeticiones. Segundo, transformo en lista. Tercero, ordeno la lista, en este caso de forma ascendente. Y por último, me estoy quedando sin batería en el, los auriculares, mostrar podio, ¿sí? Y le paso el podio. Y lo que va a hacer es recorrerlo y armar con Stream Builder el eh, el string y mostrarlo en el Messi Box. Para, acá, para esto yo me traje acá una prueba. Es esta. Tengo un, dos, tres, cuatro veces la palabra hola. Vamos a anotarnos. Cuatro hola. Un, dos, tres, chau. Tres, chau. Dos ¿Qué? Y después tengo eh, programación segundo y adiós, que son uno. Entonces, esto como está ordenado al revés de como queremos, primero me va a mostrar estas tres, segundo que segundo, eh, tercero chau, por último hola. Vamos a ver si es cierto lo que estoy diciendo. Estoy mintiendo, espero que sea cierto. Tengo acá... Calcular, y ahí está. Programación, segundo, adiós, qué, chau, hola. Está ordenado al revés. ¿Cómo lo ordeno de forma descendente? Bueno, el criterio es al revés, ¿sí? Tengo que devolver eh, positivo, ¿sí? Cuando, en realidad, tengo que devolver negativo cuando el segundo elemento sea más chico que el primero, ¿sí? Entonces. Lo que hago es, doy vuelta a la resta. Profe, lo que no entiendo yo es, esos argumentos de primer elemento, segundo elemento, ¿dónde los está recibiendo cuando lo llamás al método? De Para cantidad de repetición. Muy bien, yo estoy tan, tan acostumbrado a esto que no, no se los mencioné algo súper importante. Yo acá no le pasé a este sort cualquier cosa, no le pasé dos elementos, le pasé un método, le estoy pasando un método. ¿sí? Que era algo que no habíamos visto hasta ahora. Gracias por, por pararme. Estoy pasando un método que es algo que no vimos hasta ahora. ¿Cómo se lo paso? Sin paréntesis, solo el nombre, ¿sí? Este sort es un método que recibe un tipo delegado, ¿sí? Es un método cuyo argumento es un tipo delegado. Nosotros hasta ahora vimos dos tipos. ¿sí? Uno se los mencioné, las estructuras, pero estuvimos trabajando con eso. KeyValuePair es una estructura, Int es una estructura. Vimos clases, declaramos clases, es otro tipo de dato. La clase viene, vamos a ver, enumerados, es otro tipo de dato. Y este lo vamos a ver sobre el final de la materia que se llama delegado. ¿sí? Es otro tipo de dato. Y es un tipo de dato que sirve para pasar referencias a métodos como argumentos. ¿sí? Este método sort, una de sus sobrecargas, fíjense que tiene cuatro, recibe como argumento la referencia a un método. Y por eso acá el tipo es un delegado. ¿Sí? Ya lo vamos a ver con más profundidad. Por ahora, quédense que el sort no me recibe ni un objeto declarado en una clase, ni una estructura, ni un enumerado. No, me va a recibir la referencia a un método. ¿A qué método? A un método que nos devuelva el criterio de comparación con el que va a ordenar, ¿sí? ¿Cómo ordena? Es un problema del sort. Está encapsulado. Si sí, no me interesa, yo ya sé que este método le paso el criterio de comparación y se encarga de ordenarlo. ¿Cómo ordena? O sea, el sort se encarga, se encarga de los inputs, digamos. El sort se va a encargar de usar este método que nosotros declaramos acá claro. y un algoritmo de ordenamiento para ordenar nuestra lista. No, o sea, el primer elemento, el segundo elemento, se encarga el sort, digamos. Claro, el sort va a ir agregando claro, el primero y el segundo elemento un... y se va a ir moviendo. Imaginaba que era una especie de puntero a función, como vimos en. Eh, es algo eh, así, es algo así. Parecido, pero no entendía de dónde salían. Claro, lo este no método era... nosotros lo declaramos acá, pero se lo pasamos al sort para que lo use como considere que lo tiene que usar. Lo, que, lo único que sabe el sort es que esto devuelve 1 cuando el primer elemento es más grande que el segundo, menos 1 cuando es más chico y 0 si son iguales. Y con eso aplica un algoritmo de ordenamiento, ordena la lista. ¿sí? Los detalles de cómo lo hace están en la documentación oficial. ¿Sí? Eh, usa un quick sort en algunos casos y para otros casos usa otra cosa. O sea, está bastante optimizado. Eh, bien. Entonces, yo al sort, que es para ordenar, le paso el criterio de ordenamiento que va a estar en este método, que va a recibir un primer elemento y un segundo elemento, los va a comparar y va a devolver positivo, negativo o cero dependiendo de este criterio que les comenté. ¿sí? Y con eso el sort me va a ordenar la lista. Como estaba antes, primer elemento menor al segundo, él me lo ordenaba ascendente. Entonces lo di vuelta para que lo ordene al revés. ¿sí? Y una vez que lo ordeno, muestro el podio. ¿sí? Recorro la lista. Con sus pares clave valor, voy armando un string y lo muestro con un message box. Hasta ya varísimo. que estamos, ¿le podés pasar el criterio también al SOR? Este. No, pero digo, si querés hacerlo de dos formas distintas. Justamente, acá adentro podés hacer lo que quieras. O sea, eh, este es justo es un criterio numérico. No, y claro, pues, muy... en el primer cuatrimestre lo podías hacer de una forma que le pasabas el criterio. En ese caso era 1, 0. Y te claro, de forma con la misma. No sé si capaz SORT tiene eso también encapsulado. Mm, no, lo que va a hacer es ordenar en base a este criterio. Y en todo caso nosotros tendremos que pasarle a SORT un criterio u otro si es que queremos estar manejando ya, eh, no sé, múltiples criterios. No sé, ahí Esteban que ibas a decir. No, no, eso que el método de, de, de programación 1, bueno, le pasabas un parámetro más, si era ascendente, descendente, ta, ta, ta. Ah, sí. No se puede hacer esto con comparar cantidad de repeticiones ni con el sort. Primero porque el sort ya tiene las cuatro sobrecargas de, de, definidas y ninguna hace eso. Sí, después hay otra forma que es crear una clase que implemente y compara un poco más avanzado. No vamos a meternos en esa. Eh, y a este tiene que tener exactamente esta firma, ¿sí? Devolver un entero y recibir dos elementos del mismo tipo de los que contiene la lista. No le podemos pasar un método que eh, tenga otra cosa, ¿sí? Si yo esto le pongo int acá en vez de value pair, fíjate, ¿qué me dice? No puedo convertir ese método en... Y compare el pair string int. Que me está diciendo, mira, la firma de, del, del método de comparación que me está pasando no, no está bien, ¿sí? Entonces, para comparar, para armar el método de comparación que usa el sort, siempre devuelve int y recibe dos elementos del mismo tipo que contiene la lista. Si la lista fuera de personas, recibiría dos personas. Si la lista es de, no sé, enteros, Dos enteros. En este caso es una lista de key value pair. ¿sí? Vamos a ver si ahora la está ordenando de manera descendente, que es como queremos nosotros, del mayor al menor. Bien. Hola, chao, qué programación segundo adiós. ¿Sí? Bien, ahora me dice: mostrame los tres primeros. ¿sí? Los tres más grandes. Bien. ¿Cómo hacemos eso? Entonces acá tenemos esto, lo voy a llevar a otro método que va a ser. Eh, ordenar odio. ¿sí? Que va a recibir mi contador de palabras. Lo va a transformar en una lista, lo va a ordenar. Y me va a devolver la, el podio, ¿sí? O más bien obtener podio. Y este devuelve la lista. Bien. Paso el contador de palabras y me devuelve. El podio. Pasemos. Analizamos el contenido del Rich Textbox, generamos el diccionario con el contador de repeticiones, le pasamos ese diccionario a obtener podio, que lo que va a hacer es transformarlo en una lista y ordenarlo de forma descendente. Y por último, le paso a mostrar podio, el podio para que lo transforme en un texto y lo muestre con un message box. ¿Sí? Ahora, acá habíamos dicho que tenemos que mostrar los tres primeros, no todos. ¿Sí? Entonces. Lo primero que voy a hacer es, ¿qué pasa? Si no ingreso a nada. Palabra cantidad 1. ¿Sí? No está bien que me muestre eso, ¿sí? Eh... No me ingresaron nada. Entonces, lo que voy a hacer es, si el podio, o sea, la lista con la cantidad de elementos es igual a cero, a Stream builder le voy a poner, no se ingresaron palabras. De lo contrario, ahí sí muestro el podio. Vamos a checar esto. Ahí está. Vamos a sacar esto. Ahí va. Si mi lista de palabras, o sea, mi, mi podio, no tiene nada, no se ingresaron palabras. ¿Sí? De lo contrario, muestro el podio. Vamos a ver. Ah. Mm. Inline for each podio. Oh, ¿Por qué me muestra que hay una palabra si no hay? Ah, hay un espacio ¿O no? Bueno, vamos a debaggear esto. ¿Será por el sort? Hay algo mal en el obtener contador de palabras. Vamos acá. Esto me vuelve un texto vacío. Separo por espacio. Ah, y mira, Me genera como una palabra con... Si usas el, la sobrecarga con el remove empty, del split. Remove. Eh, string split option punto. para ¿Dentro del split? Sí, sí, dentro del split. Ah, ok. Split options acá. String split option. Gracias. Eso es lo que hace, eh, si hay un espacio vacío, un string vacío, lo elimina. Ahí está, no se ingresaron palabras. Lo que dijo Esteban, que me dio una mano, fue... El método split de string... Tiene una sobrecarga que recibe este numerado string split options, que tiene varias opciones, ¿sí? Una de esas es remove empty entries, que lo que permite es decirle al split, eh, si está vacío, no lo, no lo sumes, ¿sí? Dice, el valor de retorno no incluye los elementos del array que contengan un string vacío. Excelente, justo lo que necesitamos. Bien. Entonces, ya tenemos solucionado ese tema de si no me ingresaron nada. Ahora falta el tema de qué pasa con los primeros tres. Bueno, la forma más fácil es, en vez de un for each, puedo usar un for, ¿sí? Aunque esto después me va a traer otro problema, pero bueno. Acá sería eh, tres, si ¿sí? La lista ya está ordenada y simplemente lo que voy a hacer es tres elementos como está ordenada de forma descendiente los tres primeros son los tres el top tres eh, acá lo que voy a hacer es voy a guardarme el par como podio en la posición i ah ojo o oh, eh, O I, eh, mientras sea menor a 3, o I sea, a ah, I, I, sea menor, ahí está, y sea menor a eh, podio.count, ¿sí? O sea. Mientras que mi contador sea menor a 3 o imagínense que el podio tiene solo 2, que no rompa acá cuando accedemos con el índice, ¿sí? Eh, guardo el par, muestro el par. Bueno, vamos a ver qué tan bien o qué tan mal funciona esto, ¿sí? Pongo uno solo, a ver si rompe. Vamos a sacar esto. Bien, como hay una sola palabra, si le pongo chau, me muestra hola chau bien si le, mo le pongo otra más me eh... muestra hola chau programación sí bien está funcionando me muestra solo tres me muestra solo tres no sí ahora vamos a probar acá Ahí está. Me muestra solo tres, ¿sí? 4, tres, dos. Bien. Técnicamente con esto ya resolvimos el ejercicio, ¿sí? ¿Dudas? A ver, yo ahora sí voy a mirar. Cortito por suerte, dice. Sí. Está bueno, está bueno porque se... Estaba un poco complicado. Igual, esta no es la única forma de resolverlo. Esteban lo resolvió de otra forma y está la resolución ahí con el link eh, en, el, en el ejercicio, acá abajo. ¿sí? Van acá y se fijan, bueno, ¿cómo lo resolvió este? Eh, van acá y se fijan. Bueno, y acá está la resolución de Esteban que aparenta ser más corta que la que hice yo. ¿Sí? Bien. A ver... Bueno, eh, les podría decir que queda, si uno es perfeccionista, ¿qué pasa si tengo eh, eh, cantidades de repeticiones repetidas? No sé, tengo una palabra que... Eh, tengo dos palabras que se repitieron cuatro veces y tres que se repitieron tres y una que se repitió dos. Me debería mostrar todas. Eh, se los dejo para que lo piensen. ¿Sí? Eh, cualquier cosa después lo vemos. Bien. ¿Dudas? Además de que el ejercicio les está pegando y que es muy complicado y todo eso, traté de, de hacerme entender. Espero haberlo logrado, aunque sea un poco. Si quieren, repasamos. Primero, tomo eh, el texto con punto del text, RISC textbox con split lo separo y lo guardo en un array de strings. Recorro el array y me fijo. Si está en el diccionario, incremento el valor en 1. Si no está, lo agrego. Eso me devuelve el diccionario ya con el, con el contador de repeticiones. Después, lo que voy a hacer es pasarlo a una lista y ordenarlo de forma descendiente por cantidad de repeticiones, del que más se repitió al que menos se repitió. Y una vez que tengo esa lista ordenada, la voy a recorrer con un for, ¿sí? Eh, hasta 3. ¿Sí? Hasta 3 o hasta el máximo de la lista si es menor a 3. Eh, y voy mostrándolo, ya está ordenado y listo, ¿sí? Es básicamente eso el ejercicio. Menos mal que no fue parcialito. Sí, el split puede separar por otros caracteres, ¿sí? Yo le pasé un carácter vacío porque era el criterio que quería usar para separar. Bueno.